Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un pequeño programa pero muy eficaz a la hora de eh, aumentar eh, el volumen de nuestro equipo. Eh, de nuestra laptop de nuestro pc y es que resulta que a veces eh, el sonido que trae nuestro pc es in, o el nivel de sonido que trae nuestra pc es insuficiente por varias razones algunas personas son eh, pues eh, un poco eh, sordas quizás eh, su calidad de audición es mala por decirlo así lo cual lleva a que el volumen general de nuestro PC o, o, o laptop eh, no sea suficiente. Bueno, en ese caso, eh, para aquellos que tengan ese problema y para los que no lo tengan, que también busquen eh, pues, cómo mejorar o aumentar el, el volumen, pues este programa nos va a ayudar muchísimo. Este programa que vemos aquí que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar bueno eh, lo primero que tengo que decirles es lo primero que vamos a hacer es eh, vamos a desactivar nuestro antivirus bien una vez Bien, una vez desactivado nuestro antivirus, podemos seguir con los pasos. Una vez hayamos descargado el archivo, como ya les decía, les dejo en la descripción del video el enlace para la descarga, nos va a quedar esta carpeta. Damos doble clic y abrimos. Lo que tenemos que hacer es una instalación simple y sencilla que todos creo sabemos hacer simplemente dar clic derecho ejecutar como administrador y decirle que sí a todo Entonces hacemos lo mismo ejecutar como administrador como el inglés pues tiene tres idiomas pero el inglés damos un ok y le damos next a todo aceptamos aquí next eh, yo no podría continuar mucho hasta la instalación porque ya lo tengo instalado le damos next y daríamos next, aquí le daríamos crear un icono en el escritorio y listo, bueno pero vamos a, seguir, vamos a ver, qué pasa, le damos next y damos en instalar como ven aquí me dice que no puedo seguir porque ya la aplicación está eh, instalada, bueno, le damos cancelar damos que sí, listo bueno ya teniendo la aplicación instalada nos quedará aquí el icono ahora eh, la, la tengo aquí le damos eh, vamos a sacarlo bueno una vez instalada nuestra aplicación a, déjenme decirle que al final mmm, le dan que no se abra no, no permitan que la aplicación eh, mmm, se inicie a lo que terminan la instalación bueno cancelan el inicio de la aplicación le bueno, damos clic derecho a abrir ubicación del archivo muy bien estando aquí copiamos los tres archivos que están en el patch la carpeta patch vamos a copiar vamos a pegar como ya los tenía le damos a reemplazar a todo y continuar muy bien muy bien damos clic derecho y ejecutar como administrador y damos en patch a mí me sale esta ventanita porque ya eh, tengo el programa instalado Entonces le damos que no y en patch listo cerramos esto y el programa ya ha quedado eh, listo para su uso muy bien nos vamos aquí y damos clic derecho y como ven aquí este programa aquí abajo al, prim, al principio es el 100% yo les recomendaría que eh, solo subieran el nivel hasta el 160 o 70% de, eh, de de lo que nos da el programa pues eh, no sabemos si podríamos eh, causar que nuestra tarjeta de audio eh, se estropeara los parlantes o algo así. Y solo por seguridad. De todas maneras, ustedes pueden subir lo que quieran. El, el, el programa nos da hasta el 500% de volumen. Solo les recomiendo que entre el 160 y el 160, 160 y 170, perdón, está bien deberíamos tenerlo ahí, tener una excelente audición de nuestro equipo parlante o lo que tengamos conectado simplemente los, uh, los parlantes de nuestro PC. Muy bien amigos, eh, pues hasta aquí. Sobre todo solo me resta decirles que se suscriban al canal, que comenten. Eh, su apoyo mmm, me gustaría muchísimo para seguir creciendo. Y nada, chao, nos vemos en una próxima ocasión.